¿Cómo ha sido ya jugador Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, la verdad que muy contento, feliz de, de llegar a esta gran institución como es Santo Y, y bueno, la verdad que como te digo, feliz. Eh, los compañeros me recibieron de, de la mejor manera, el cuerpo técnico, eh, la dirigencia, la gente que trabaja en el club. La verdad que muy feliz, me recibieron muy bien. Y bueno, ahora entrenando ya. Justamente, ¿cómo han sido estos entrenamientos ya con el grupo? ¿Cómo has visto la intensidad del trabajo de Pedro, que se técnico? ¿Cómo lo has visto? Bien, la verdad que, bueno, hoy fue mi primer entrenamiento con el grupo. Eh, los días anteriores estuve haciendo pruebas físicas y esas cosas. Y, no, la verdad que muy bien, eh, no, a, a, a pesar de que hoy fue el primer entrenamiento, muy bien. La verdad que me gustó, eh, muy intenso, eh, el estilo de, de juego, todo, la verdad que muy bien. Y, bueno, espero poder adaptarme rápido y, y ponerme en forma lo más rápido posible. ¿Cómo te describes como jugador? ¿Cómo te describes como jugador? Y bueno, Soy un jugador que me gusta, gusta tener la pelota eh, jugar simple o toque y, y bueno, me gusta llegar, llegar al aire también, eh, con, con poca profundidad y, y bueno, por ahí no me gusta hablar mucho, pero bueno por ahí. es tu primera experiencia fuera de tu país en el mundo club? Es, esto, ¿Lo ves como un paso hacia adelante en tu carrera? Sí, primera experiencia fuera de Uruguay y sí, la verdad que lo veo como un paso muy importante también por, como te digo, por llegar a una institución tan grande como, como lo de Santo y bueno, espero, espero, como te digo, poder ponerme a punto rápido y, y bueno, poder estar dentro de la cancha dentro de poco. ¿Qué objetivos tienes con Y bueno, el objetivo es pelear el, el clausura y tratar de, de llegar lo más arriba posible, tratar de, de ganarlo, digamos, y bueno, en la Copa Champion lo mismo, eh, ir paso a paso, obviamente, pero bueno, siempre estar ahí arriba, ¿Qué sabías de Santos? ¿Qué conocías de Santos? Eh, conocía que era, un, como te digo, una gran institución, eh, un equipo grande, eh, lindo, y bueno, como hay dos uruguayos acá, como, como Huevo y Fernando, eh, bueno, desde allá a Uruguay siempre, siempre algo algo se ve, se sigue el los uruguayos. ¿Te imaginas jugando ya con la afición aquí, apoyando, pero podemos casar pero pronto? Sí, obviamente, bueno, eh, ya me, me gustaría estar, estar adentro de la cancha pero bueno, como te digo, eh, ir paso a paso primero adoptarme lo que es el club, la institución, todo y bueno, ya como te digo, dentro de poco me gustaría estar adentro de la cancha, sí con toda la afición ¿Qué, ¿Qué mensaje mandarle a la Y bueno, que vamos a, a dejar, a tratar de dejar todo para, para que Santos pueda lograr cosas importantes como está acostumbrado y bueno, de mi parte tratar de ponerme a punto lo más rápido posible para poder estar con ellos dentro de poco dentro del campo de juego. El tema de instalaciones, ¿qué te ha parecido lo eh, que ya conoces, Bueno, yo vengo de Uruguay, un club que es bastante ordenado, prolijo, eh, un, un gran club, pero bueno, la verdad que llegar a Santos acá es eh, bastante el cambio, las instalaciones la verdad que son de primera. Eh, bueno, hay todo para, para que el jugador se, se desarrolle de la mejor manera y que solo piense en, en jugar adentro del campo nomás. La verdad que es muy, muy lindo todo. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo ha sido tu primer día en el viaje como jugador de Santos? No, muy contento. Feliz, la verdad que de estar acá en este gran club. Eh... Nada, no, ya hoy pude entrenar y pude estar ahí con los, con los compañeros y nada, no, como te dije, muy feliz. ¿Cómo han sido ya estos días con tus nuevos compañeros, con el nuevo cuerpo técnico de la mano Pedro? No, muy bien, la verdad, muy agradecido con todos, con, con mis compañeros y con el cuerpo técnico, eh, porque me trataron muy bien desde que llegué, eh, estuvieron ahí atentos a mí, sí si necesitaba algo y eso, así que, nada, agradecido y nada, se ve que es un grupo muy humano, ¿no? Que se nota que, que es una familia. ¿Y los temas físicos, ¿cómo llegas antes? No, llego bien, eh, vengo haciendo la, ya venía haciendo la pretemporada con el club, ya hace como dos meses y medio venía entrenando también, tuvimos un parón de vacaciones, creo que como 12, 13 días, pero pero bien o sea ahora poco poco a poco voy lo estoy metiendo con todo para, para estar lo más antes posible ya con el equipo qué retos objetivos tienes con no, la verdad es que jugar eh, disfrutar ¿no? de, del fútbol y, y no, los objetivos como se dijo no eh, la liga y tratar de de hacernos muy fuerte en Conca Champions para, para poder ganarla. ¿Tuviste la oportunidad de platicar con Pedro directamente? ¿Te dijo algo? No, ya, ya había hablado con, con Pedro, eh, había hablado y nada, no, como te dije, muy agradecido con él. También me, dio, me dijo lo que él quería y, y todo, y, y nada, no, estoy, estoy feliz y, y vuelvo a repetir, no agradecido. Bueno, ¿Tus características con todas ¿Cómo te defines como futbolista y yo me defino como eh, un jugador, eh, me gusta mucho estar en contacto con la pelota, eh, triangular con, con mi compañero, meterme por dentro, tener tener contacto y pienso que lo más fuerte mío es la pegada, ¿no? pegarle afuera del área, pelota parada y eso que, que, que noto que es como lo más fuerte y es mío y eso con base la experiencia que tienes fuera dentro de tu país qué le puedes aportar a Santos eh, no mucho huevo no eh, voy a voy a dar lo mejor de mí y nada eh, voy a hacer lo, todo lo que esté a mi alcance y, y matarme no por, por mis compañeros y, y por el club Es que a la gente eh, nada, que agradecerle ¿no? primero por, por todos los mensajes, toda la muestra de cariño que me dieron eh, Decirle que, que, nada, que estoy muy feliz de estar acá y, y nada, que le voy a aportar mucho, como dije, no mucho huevo, mucha garra eh, Espero también eh, hacer muchos goles y, y nada, que... Que nos vaya bien y disfrutemos juntos este año. No, no, buenísimo, a mí me encantó la tranquilidad de, de la ciudad, eh, el, el estadio buenísimo, eh, la cancha hermosa también, las instalaciones muy, muy lindas, eh, nada, es un. Es, es un lindo lugar para, para crecer y, y para, para que para que nos vaya bien como dije. Como